Hola mi YouTube, pues también soy gran con el espinola Acá en Geometry Dash Así que se ve que sus heridas son graves, no tienes No lo siento, no lo sé transportación Y no como la, la canción porque me mola no para ver la derecho de autor así que Pulma está Bien, vamos a la nave. Bien, bien. Que... Vamos bien, al nivel. bien, Y no voy a agarrar tanto las monedas ya que ya las agarré en como 13 niveles. Ya agarré las monedas. Entonces. Entonces, ahí está, ¿Por qué habrá regresado en el eh, futuro? Bueno, nivel por nivel Así que eh, Hasta El próximo video Y nos vemos, chao